Vale, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar ya la última dinámica sorpresa. Prometemos que no tenemos más sorpresas que esta. Ya no más nada. Es por este año. En, bueno, hoy teníamos este espacio reservado para contaros las conclusiones de las otras dinámicas que hemos hecho en el encuentro de coordinadores de grado, en el encuentro de grupos de innovación. En, el encuentro de la, bueno, en los talleres, en las jornadas y, bueno, pensamos, ¿qué hacemos? ¿Llegamos aquí y las relatamos como loritos y tal? ¿O como estamos en jornadas de innovación docente nos inventamos algo y nos hemos inventado algo? Así que, bueno, no van a ser unas conclusiones al uso... Y además, bueno, pues vamos a estar preguntando a gente que haya por aquí y eso, a ver qué les parecen algunas cosas y que nos ayuden un poco a construir estas conclusiones de la Semana de la Innovación Docente. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Es que esto ha sido un poco improvisado, también tenemos que reconocer. Que nos gusta el riesgo. Vale, mirad, en el, en el encuentro de coordinadores y coordinadoras de grado, donde también tuvimos la ocasión de compartir espacio con algunos estudiantes, una de las ideas que salió estaba relacionada con los pilares de la motivación. Y había cosas bastante interesantes que son las que más bien nos han inspirado para crear la dinámica que tenemos hoy. De hecho, la primera conclusión a la que hemos llegado, que no es ninguna novedad, ya os aviso, os la cuenta Oriol ahora mismo. Bueno, pues una de las ideas que se trabajaron y que salieron en los dos grupos fue, por supuesto, el estudiante como centro del aprendizaje. Eso es. Y a modo de secreto... En realidad, eh, los profesores, es que nos comportamos como los estudiantes. Y hoy nosotros somos los profes, así que os vamos a poner a vosotros como el centro del aprendizaje. Y vamos a medir el impacto de la innovación que hemos aplicado estos días con vosotros. Bueno, todo esto empezó este lunes con el encuentro de coordinadores y coordinadoras de grado. Y este año, además, invitamos a los delegados que asistieron con nosotros y que trabajaron y compartieron ideas. Así que nos venimos por aquí y tenemos a una alumna que ha estado estos días aquí con nosotros. Hola, Raquel. A ver... Eh... Tú no estuviste en el encuentro de coordinadores y coordinadoras de grado, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hacer una prueba. Mira, despega un post-it, por fa. Ponte de pie, pie por que te vean. Muy bien. Eh, muy bien. A ver, sí. No, no, lo no, que no, Sara no. no lo intentes arreglar. No, no, no, ¿cómo ha quedado esto? Espera, no, no, no. Bueno, espera, Irene. No, no hemos hecho... No, Hay una cosa... Que por lo menos queremos que salgáis de aquí todos y todas aprendiendo. Los que estuvisteis en el encuentro de coordinadores y coordinadoras, lo sabéis hacer perfectamente a que sí. Irene, un aplauso a esta estudiante que se vino al encuentro y hoy está aquí otra vez, por favor. ¿Nos puedes enseñar cómo se despega un posit? Con mucho cuidadito, por arriba, y lo tenemos. A ver, a ver que lo vean. ¿eh? Mira, mira, mira el tuyo, Irene. Digo Raquel, y mira el de Irene. Sí, pero se te ha quedado que esto si lo pones no se lee porque se dobla. ¿no? Sabemos que lo que nos pide el cuerpo es levantarlo de golpe, pero... Bueno, muchísimas gracias a ambas. Bueno, ¿veis esto? 147 poses pegados entre los dos grupos. Y todos, que eso tiene más mérito, no os penséis que pusieron una palabra, un infinitivo, no, no, no. Con su sujeto y predicado, es decir, ideas completas. Y todas esas ideas se condensaron y se agruparon en estas que veis aquí reflejadas. Vale, Podéis ir viendo un poquito. Pues salen, vamos, qué es la motivación. No? Entonces, bueno, motivación, Qué es la innovación, no? qué es motivación, retos, bueno, podéis ver... Bueno, ¿las habéis asimilado? si sí, ¿no? Bueno, pues... Eh... Vale, nada, <risa> que no me di cuenta que era yo, color amarillo. Eh, fijaros los resultados. Bueno, pues aquí podéis ver que se escogieron las nubes de ideas, dentro de todas las ideas que se generaron con todos los post aquellas que más gustaron y son las que elegisteis en, ese, en esa dinámica. ¿no? Y qué importante pues, es dar a elegir ¿no? a los receptores del aprendizaje, ¿verdad? Y, sobre todo, eh, trabajar pues, en aquello que nos motiva, que nos gusta. Eso es. Y de aquí eh, salieron también eh, diferentes tipos de estrategias muy interesantes, como las que tenemos en la diapositiva. La revisión de los itinerarios formativos, la nueva figura del apoyo al docente, la relación de los contenidos de la asignatura con la actualidad, la conexión con los egresados, la distribución de los materiales y de los estudiantes, la humanización y la personalización en el aula. Oye, qué bonito eso de la humanización, ¿verdad? Luego volvemos a ello. Pero antes, los que vinisteis ayer, eh, ¿recordáis las cartas? Eh, Pérez se aprovechó del factor sorpresa de la emoción de no saber qué va a pasar, como con las sesiones de las comunicaciones, que verían, los pobres ponentes venían engañados, sabían que habían subido un vídeo y, y no sabían nada más. Y fijaos, con la emoción, bueno, también eh, oímos hablar de emociones ayer por la tarde y esta mañana también con Raquel. Y también jugamos un poquito con el factor sorpresa en el primer encuentro de grupos de innovación docente, ¿verdad? Igual el año que viene no venís desayunados de casa y aprovecháis... Pues, eh, y todo esto tenemos que confesar, eh, seguramente si alguien asistió a este evento, pues que esta idea de conectar con un café vino de WooClub, herramienta que tenéis todos en aula virtual y que, y que tenemos para utilizar en nuestras clases. Y bueno, pues nos ayudó mucho para dinamizar este encuentro. Sí, y ayer, en, bueno, el, el martes, en el, en el encuentro que tuvimos de, de grupos de innovación, eh, nos planteamos, eh, como dice César, tres cuestiones fundamentales. ¿Qué es innovación? ¿Por qué innovar? ¿Y cuáles son las limitaciones de la innovación? Y parece que hemos conseguido ponernos de acuerdo en la respuesta a la tercera pregunta. Ahí podéis ver cuáles son las limitaciones de la innovación, ¿no? Bueno, volvemos a la humanización y a esta idea tan, tan chula que ha salido y tenemos aquí, a, gracias Paco Molina, que nos va a explicar qué es esto de la humanización, pues salió en una de las salas en las que estuvimos debatiendo. Bueno, yo, yo lo mencioné en su día en, en una de las salas y bueno, lo, lo he mencionado también hoy, ¿no? humanizar básicamente que en Ciencias de la Salud yo creo que eh, lo manejamos bien, es, eh, lo dice también la Real Academia, es básicamente ablandarse, hacerse afable, desenojarse, acercarse a alguien ¿no? y sentirse persona en cada momento. Y eso bueno, es una manera de, de acercarse al estudiante y de alguna manera interaccionar mejor con él. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Y qué importante es esto de, de personalizar, de humanizar y de saber y qué difícil es. Pero es que, bueno, nadie dijo que la innovación fuera fácil. Bueno, entonces, ya aquí viene la pregunta. ¿Por qué innovamos? Fijaros que hasta ahora hemos visto que estamos de acuerdo en que lleva mucho tiempo, ¿no? Lo hemos visto en la nube de, de palabras. Y además, bueno, pues parece que no es fácil, entonces, eh, bueno, eh, cuen, vamos aquí a alguien que estuvo en, en los grupos, cuéntanos algunas conclusiones, Araceli. Bueno, gracias. Pues si nos vamos parafraseando para a Paco Gómez, porque nuestros estudiantes se lo merecen, en primer lugar, eh, porque necesitamos o creemos en eh, procurar mejorar en lo posible el proceso de enseñanza-aprendizaje porque somos docentes ante todo y entonces eh, tenemos que eh, incorporar todas esas herramientas que nos permitan adaptarnos y conectar pues con generaciones también de estudiantes que tienen otros paradigmas y que tienen eh, otras aspiraciones, anhelos quizá otra mentalidad y necesitamos conectar con ellos y que ellos conecten con nosotros, porque esto de la innovación también funciona en los dos sentidos. Es un esfuerzo en el que nos tenemos que implicar docentes y también eh, estudiantes. Y bueno, precisamente para conseguir esos resultados que mejoren ese aprendizaje ¿no? y que den sentido, que sigan dando sentido a esta tarea tan maravillosa que es eh, dar clase y enseñar. Muchas gracias, Araceli. También es cierto... ...que en esto de la innovación nos están ayudando. Tenemos el portal de innovación docente... ...que bueno bueno que nos lo explique mejor Antonio Julio... ...Vicerrector de Formación de profesora de Innovación Docente. Muy bien. Aquí? Muchas gracias. Parece que viene uno aquí a vender el libro. verdad eh, bueno eh, Desde el 1 de septiembre que empezó este vicerrectorado nuevo... ...lo que hemos estado haciendo, uno de los grandes puntos... ...que hemos estado desarrollando es este portal de innovación docente... ...de la Universidad de Arre Juan Carlos donde hay ciertas cosas que son clave ¿no? para nosotros. El punto estrella de este portal es el desarrollo de guías de autoaprendizaje para los docentes sobre metodologías activas, donde hemos ido cada, desarrollando cada una de las metodologías activas. Faltan algunas todavía por hacer, pero bueno, contamos un poquito contenido teórico. Hay también vídeos ¿eh? que sacamos de YouTube o vídeos eh, que tenía el CIED a disposición, incluso con recursos del CIED, el Banco de Buenas Prácticas. Y un poco lo hemos eh, agrupado todo en este portal, que espero que lo disfrutéis. Eh, actualmente lleva 1.300 visitas ya, en cuestión de dos meses, con lo cual pensamos que está siendo muy útil. Y, y es un poco la aportación pues, para romper ese, esa barrera inicial ¿no? de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Pues bueno, es un acercamiento inicial de los docentes y, y luego también bueno sabéis que está el plan de formación del PDI, ¿vale? Donde también hay, hay un área eh, de docencia donde hay cursos también sobre metodologías, pero bueno como tenemos recursos limitados. Y el número de cursos que salen pues son limitados, el número de acceso a las plazas, pues 50, 60 plazas. Sabemos que hay docentes que se quedan fuera, pues que tengáis un portal al cual acercaros y podáis un poquito aproximaros a las metodologías activas. Muchas gracias. Bueno, y como esto también va de aprender cosas nuevas, como bien estamos diciendo, y aunque sabemos que innovar no es solo utilizar la tecnología, os lo dice aquí la analógica del equipo del CIED. Eh, hemos tenido talleres estas tardes, el lunes y el martes, de aplicaciones como Google Lab, como Genialy, como un taller de podcast, que nos ayudan también pues, a meternos en esto de la innovación y a que nos entren ganas de hacer las cosas de un modo un poco diferente. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos decís de las no sesiones de comunicaciones? Que ya lo adelantábamos antes. Esto ha sido un poco pillar y, y ir a pillar y un poco liada, pero bueno, al final... No ha, estado, no, ha estado del todo, no ha estado del todo mal, perdón, por las dificultades que os hemos planteado. Pues sí, además lo que queríamos era un poco romper el formato tradicional ¿no? de, de las comunicaciones, evolucionar algo un poco más distendido, más abierto, que estamos volviendo locos a las cámaras, ¿verdad? El pobre Gonzalo y Jorge están aquí buscando a ver quién en narices está hablando ahora, ¿no? Y, y bueno, pero... Pues eso, toda, toda, como muestra de evolución, pues eh, los pobres de la mañana que les tocó la primera sesión de comunicaciones, pues los tuvimos ahí de pie durante las dos horas que duró la sesión. Claro, cuando acabó les preguntamos, oye, te ha costado aguantar de pie, ¿verdad? Confiesa. Y decían, hombre, si me dejas sentarme ahí en el... Este... Claro, nos sabía un poco mal sentar a la gente. Dijimos... Bueno, venga, pues no pasa nada, tampoco pasa nada por sentarse ahí en la tarima, ¿no? Y luego las siguientes lo hemos hecho sentados ahí, oye, no pasa nada, o sea que yo creo que han quedado muy bien. Al final, oye, la humanización esta que hablábamos, pues nos ha calado, ¿no? Hemos sido un poco considerados. Y ayer por la mañana, que estuvimos hablando de metodologías, de algunas que pensábamos que eran casi lo mismo, pero luego resultaba que no, que no eran lo mismo. Eh, y aquí me acerco a Irene Campos y le pregunto… ¿Nos ha quedado clara la diferencia que existe entre problemas y casos? Espero que sí, después de ayer. Bueno, principalmente hablamos de una diferencia que tiene que ver con el carácter más cuantitativo, quizá, de la metodología basada en problemas respecto a la de casos, pero hablamos también de la conexión, ¿no? que lo explicó mi compañera Carmen, un poco de, eh, pues eso, los problemas son un tipo de, de casos prácticos que, aparte de ser ilustrativos o, o de evaluación, pueden efectivamente reflejar una situación real en la que se plantea un problema y los alumnos tengan que decidir qué, qué hacer. ¿no? Quizá también lo que decíamos ayer es que es una metodología un poco más cualitativa, que la que tenemos en la cabeza de los problemas de las ramas más de ciencias o de números. ¿no? Bueno, y no solo solucionamos dudas acerca de problemas, casos, bueno, retos, proyectos y otras cosas que salieron, sino también aprendimos cuál era la diferencia entre Serious Game, gamificación, aprendizaje basado en juegos, o al menos eso, espero, a ver si nos pueden ayudar por aquí, Rubén, un poquito. Yo espero que Aclararlo también. Eh, bueno, el aprendizaje basado en juegos lo podemos entender como aprender jugando. no Es eh, aplicar el juego como una estrategia educativa, no entender el proceso formativo todo dentro del, del juego. Eh, la gamificación es usar técnicas o estrategias eh, dinámicas, mecánicas del juego eh, en un ambiente no lúdico, también con un objetivo eh, formativo, lo podemos entender como una parte del todo estaría basado en el, en el juego. Y el Serious Game pues es utilizar un juego o crear un juego con un objetivo concreto y eh, haciendo este símil también a lo temporal como en el resto de, de ejemplos, eh, aplicado en un momento puntual. Pues muchas gracias. Yo creo que de momento está quedando todo bastante claro. Bueno, ayer en las sesiones de tarde, en las segundas sesiones de comunicaciones, mucho más relajados ya, como ha dicho César, sentados, pues uno de los temas que se hablaba era sobre los recursos materiales, tecnológicos y espaciales. Y tenemos aquí a Alberto Sánchez, vicerector de Transferencia, de Transformación Digital y Educación Digital, que nos puede comentar algunas cosillas. Nada, yo creo que más o menos lo contaba ayer, o sea, que realmente la propia universidad está invirtiendo mucho, no me voy a poner aquí, con tanta cámara, eh, sencillamente para tratar de favorecer el cambio cultural de los docentes, en nuestro caso, o de los propios estudiantes. O sea, estamos tratando de invertir, sobre todo, en la mejora de, de los espacios de las aulas. Hemos apostado mucho por la digitalización. Fueron los primeros proyectos que hicimos. A día de hoy estamos con más de 160 aulas digitalizadas. Todas las aulas eh, permiten eh, todo esto de, de grabación en streaming, pero hay 160 específicamente eh, diseñadas para poder cubrir ...nuevos escenarios docentes a los que antiguamente no podíamos llegar. Y ese fue el primer paso en este proceso. Uno de los objetivos principales, aunque esto ya no, no corresponde a nuestro vicerrectorado... Porque, ...porque implica cosas de obra mayor y va más por, por la parte de la oficina técnica... ...otro de los objetivos, dentro del propio plan de transformación digital de, de la universidad... ...es tratar también de mejorar los espacios con el objetivo de poder de poder empujar la, la adopción de nuevas metodologías docentes activas. ¿vale? Entonces, en algunos de los, de los espacios, sobre todo en algunas de las aulas un poco más, más pequeñas de la universidad, que no son pocas, alrededor de 60 hasta ahora, lo que se ha hecho es desanclaje de mesas y sillas, poner nuevas mesas docentes para favorecer, por ejemplo, metodologías que, que favorezcan los grupos de trabajo, cosas de ese estilo, y además electrificar los espacios también para que los, los propios estudiantes puedan a, asistir a a las aulas y poder conectarse con, evitando algunos de los problemas que teníamos anteriormente. Gracias, Alberto. Bueno, por acabar, o sea, no solamente esto es a nivel de infraestructura más física, también estamos invirtiendo bastante a nivel de herramientas digitales. O sea, hemos incorporado Genially, Google Club, que hubo además un par de talleres sobre ello, y estamos siguiendo tratando de mejorar las herramientas digitales, estamos apostando ahora por ver cómo mejorar la adopción de, de las herramientas de vídeo, un poco para poder facilitar, que, que sabemos que, que muchos de vosotros os quejáis, sobre todo, de, de cómo subir vídeos a, a URJC. Entonces, pues trabajaremos un poco en, en esa mejora. Gracias, ahora sí. Eh, bueno, hemos compartido experiencias educativas que son innovadoras y hemos hecho también un ejercicio de humildad, reconociendo que no todas han salido como, como esperábamos. Bueno, esta mañana además hemos hecho una terapia de grupo y hemos compartido pues todos nuestros éxitos y, por qué no, también nuestros fracasos, porque al final a verlos haylos, ¿no? Bueno, entonces las conclusiones de, de esta semana han salido un montón, aunque parezca que no. Prometemos haceros llegar en una infografía de esas que tanto nos gustan, cuáles son los puntos clave para que todos y todas las tengáis a mano, pero en realidad la amiga de todo esto es que nos va la marcha, como podéis comprobar, que innovamos porque es divertido y que no estamos solos, que cada vez somos más. Y que nada, gracias, gracias y mil gracias por ser parte de nuestras locuras, por participar activamente en todas estas cosas que os proponemos, aunque no sepáis bien de qué va y que prometemos seguir organizando Saraos. Gracias.